Hola, eh, soy Raúl de iPhone Digital, aquí mi compañero Héctor, como siempre, Hola. un año más, ando aquí guerra, 2017... A, Me ver, a, ver, mucho, ¿eh? a ver qué tal empieza el año. Bueno, muy buenas y felices fiestas que habéis pasado. Sí. Y nada, pues como siempre, un domingo más con vosotros. Eh, antes de continuar, queremos dar las gracias a todo el equipo de iPhone Digital... Eh, por todo el trabajo que ha hecho en el 2016. En eh, 2017 empezamos con muchas ganas, hemos hecho cambios en la web, mejor diseño, otros cambios internos que no podéis ver, pero que es para que eh, pueda funcionar todo mucho mejor. Y muy agradecido a todos vosotros porque, bueno, en cada semana, cada mes, eh, vamos eh, haciendo cifras increíbles, la verdad. Uh -huh. Y nada, muchas bueno. Gracias, la verdad, Sí. sí. Eh, y bueno, pues hoy tenemos bastantes cosas que contar eh, uh -huh. Nos comentará cosas eh, sobre los números eh, abrumadores que eh, tiene eh, Apple la, El número de ventas de aplicaciones, ¿En ¿no? En la web store uh -huh. eh, También temas del aniversario de Safari, el navegador Hablaremos también cosas de... De ellos 10, las nuevas actualizaciones que van a venir y, bueno, pues bastantes cosas bastante interesantes que vamos a contar ahora mismo. Mm -hmm. eh, ¿Te parece que empecemos, Héctor? Yo creo que sí. Vamos Venga. a ello. Vale, empezamos. Adelante. Bueno, pues vamos a comentaros un poquito ellos 10, iOS 10, eh, la actualización. Como sabéis, en octubre nada más salir, o a poco de salir, el iPhone 7, bueno, ya sale la actualización 10.1, que era el modo retrato que, que tiene con el nuevo iPhone 7 para desenfocar el fondo cuando hagamos las fotografías. Eh, bueno, luego se hizo un poco más adelante, en diciembre, la, la 10.2, que, bueno, trajo un nuevo paquete de emojis, etcétera. Y bueno, como siempre, como os comenté el otro día, el tema de, del Jailbreak, ¿no? Parece ser que Apple siempre saca muchas actualizaciones en los últimos meses para intentar evitar que se pueda hacer el Jailbreak. Ajá. Y bueno, eh, posiblemente va a salir la 10.3, la beta, ojo, que no estoy diciendo que sea ya la, la final. Uh -huh. La beta, posiblemente dicen algunos rumores sobre que ha dicho Sony Dixon el 10 de enero, ¿vale? Dentro de Ajá. poco va a abrir una nueva beta. Eh, tres y lo que más se ha hablado lo que más eh, llamativo es que según lo que ha, han aparecido los rumores es que va a salir un, como un modo retrato o, perdón, un modo eh, teatro un modo cine pero todavía no está muy claro de qué va a ser unos dicen que posiblemente cuando estés a mejor en un sitio muy oscuro como puede ser en el cine o en el teatro y quieras mm -hmm. ver la pantalla de tu, de tu iPhone o tu iPad activarás un icono que dicen que va a tener como el símbolo de un, de un de una eh, palomita de maíz le das uh -huh. y posiblemente pues reduzca un poco el brillo etcétera lo, lo haga todo un poquito más oscuro para que puedas leerlo fácilmente en la pantalla ah, sin molestar mucho, a, sin molestar mucho a al gente. resto que tengas a, alrededor uh -huh. eso es uno de los rumores que han dicho eh, otras personas lo que he oído es que a lo mejor cuando estés en tu casa o estés en algún sitio oscuro y quieres ver una película, etcétera, porque normalmente a lo mejor bajas un poco uh -huh. la, la luz, eh, le das a ese, ese modo, entonces ya el brillo, el contraste, etcétera, en la temperatura de color que tiene la pantalla de tu dispositivo uh -huh. de iPhone o tu iPad se adapta para que tú a la hora de ver una, una película o un vídeo pues se pueda ver mucho mejor ¿vale? entonces va a ser tan sencillo como que le des al botón y, y ya está, se va a adaptar a ese nuevo modo bueno es interesante, no parece que Abel tiene mucho interés en que la pantalla se vea siempre bien en cualquier condición eh, luminosa ¿no? porque ha trabajado bastante en ese sentido veremos supongo que traerá más cosas eh, Por cierto, cuando lo has dicho, me ha parecido entender Sony Ericsson. Y digo yo, Sony Ericsson, dando <risa> este rumor. Y he leído tu chuleta y pone Sony Dixon. Dixon y yo, ah, sí. vale, vale. <risa> no es una Ericsson. persona que suele traer bastante rumores de Apple, que suele acertar bastante. Uh -huh. Y es la fuente que citamos que quien lo, lo ha dicho. Y bueno, siempre está ahí Apple con el, el Night Shift, ¿vale? Uh -huh. eh, todos esperamos que aparezca el Dark Mode con el eh, iOS 10, no apareció. Uh -huh. eh, veremos si va a salir con una actualización, va a salir con el iOS 11, Uf, no lo sabemos, hay mucho, hay mucho sobre... Bueno, ya hay algunos rumores de iOS 11, ¿no? Que te vi el otro día, sí, hiciste un vídeo. Pues, sí, sí, si podemos lo dejamos en la descripción, ahí por ahí un sí, video. Sí, si quieres ver el vídeo, rumores el, de, de iOS 11. Sí, lo, las, las funciones que más esperan los usuarios que, que hayan o lo más esperado o lo que más se desea que tenga el nuevo sistema operativo, que vamos, en seis meses, que eso no es nada, uh -huh. eh, ya lo va a presentar Apple en la WWDC. Veremos qué, qué presenta. Pero mira, si quieres te digo algo que sí que ha presentado ya. <risa> Concretamente el día 5 de, de enero, eh, Apple puso una nota de prensa donde informó de eh, las ventas que ha hecho el App Store durante el año 2016. Bueno, y también un poquito de 2017. ¿Por qué un poquito de 2017? Porque resulta que el día 1 de enero, el día de Año Nuevo, ¿no? De nuevo, sí. Eh, de 2017, eh, Apple consiguió romper su propio récord de ventas, ¿vale? ¿Nada no más empezar el año? Nada no, no más empezar el año. El primer día del año, ya. Es el, el día histórico que más ha vendido Apple, ¿vale? Y hablamos, ojo, cuidado, de 240 millones de dólares en un día, ¿vale? <ríe> Eso, pues bueno, es bastante dinero, ¿no? Para que te hagas una idea, a más ver, o cuenta. menos en el tiempo que dura este vídeo En los 15 minutos aproximadamente que dura este vídeo Apple ganó 2,5 millones de dólares Vaya, ¿cómo te has quedado? <risa> Me podría empezar a vender aplicaciones en vez de hacer vídeos en YouTube, ¿eh? Macho, madre mía Pues mira, bueno, no es que sea todo de Apple Sabéis que luego lo reparte con los, con los ah. desarrolladores Hay una, una política, ¿no? De, de compartir ah. eh, ingresos Pero esto creo que son datos eh, gruesos, ¿vale? Es decir, eh, en bruto Luego ya el reparto no sé cómo, exactamente cómo va ya, entiendo Vale, eh, los datos de 2016 Pues son también bastante interesantes Son, vamos a ver, uh, tengo aquí muchas cosas Son 2,2 millones de apps vendidas Lo que tiene Apple, ¿vale? Que es un, más de, o sea, un 20% más que en 2016 ¿De acuerdo? Eh, y en cuanto a O sea a que en el 2016 fue un 20% más Supongo que respecto a 2015 eh, Eso es lo que quería decir, que no sé <risa> si si, me he, entendido, si me he explicado bien <risa> y he Un 20% el más que en 2015, ¿vale? En 2016 Vale Vale, eh, y en total, eh, número de, de dólares vendidos, eh, 20.000 millones de dólares eh, recaudados en 2016, hacer vale, 20.000 millones mía. Eso, no, no sé dónde cabe tanto dinero, no, no, no me imagino Bueno, el cálculo rápido, son unos 55 millones al, al día, vale, o sea que, imagínate, un dineral Y sí que en ingresos ha habido bastantes bastante más que en 2015, un 40% de crecimiento de ingresos que, que en 2015 o sea que este ha sido el año de, de Apple en cuanto a, a ventas de aplicaciones ¿vale? bueno, Los que se han llevado impedido. digamos el top ¿no? son las aplicaciones Monster Strike, Fantasy Westward y dos que ya, a lo mejor ya sí conoces más que son Clash Royale que está bastante famoso famosa ya ahora últimamente y sí. Pokémon GO que ha sido ah. el bombazo del año ¿no? Y Super Mario, ¿qué ha pasado? Bueno, Super Mario, claro, no entra dentro de las estadísticas del año porque salió hace muy poco Entonces sí, no a mediados de diciembre a despuntar. Aún así, sí que ha sido el que más descargas ha tenido en, en el mes de diciembre, en la, en la época de navidades Vale, y otro dato curioso que nos han presentado Apple es el tema de suscripciones Vale, eh, han crecido un 74% en las suscripciones Y los principales suscriptores pues, son Netflix y HBO Y también, sorprendentemente, las aplicaciones Line y Tinder ¿Vale? Tienen modelo de suscripción y son de los que más están recaudando Y, y bueno, era bastante, o sea, muy, mucha cantidad ¿vale? o sea, Es un 74% más que el, que el año anterior ¿vale? Joder, Eso es muchísimo, ¿eh? vaya Pues bueno, ahí tenéis los datos que bueno, son curiosos vale De lo que está ganando Apple con la venta de, de aplicaciones Pues parece que no le va tan mal a Apple Porque también tengo alguna información parecida que hemos publicado Sobre las ventas que, bueno, más que ventas Ha salido un informe de activaciones de de dispositivos y en el cual eh, Apple duplica casi a lo que ha hecho Samsung o sea, es una brutalidad eh, bueno, también es que me, me, me molestó un poco el informe que leí porque luego cuando me puse a leer un poco mejor en qué vatos se basaban también metieron un poco el tema de las aplicaciones, entonces claro si Samsung claro. Eh, no, no tiene aplicaciones y metes todos esos datos a la vez, pues a lo mejor han engrosado un poco más el, el tema de activaciones de, de Apple, de hecho dicen que es la empresa que que más bueno, favorita sí de Steve Jobs. Entonces no sé si tendrá un tipo de favoritismo o aún estará ahí algún acuerdo con Apple o lo que sea. Ah, Pero bueno, independientemente, aparecía que era un 44% de activaciones tenía Apple. Eh, por detrás estaba Samsung con un 21-22%. Uh -huh. Y luego ya por detrás, bastante lejos, con un 3-2%, pues estaba Amazon, eh, Xiaomi, eh, Motorola, LG. Y creo que no entró a lo mejor. Eh, pues los Google Pixel, Google eh, Pixel XL porque bueno eh, salieron hace poco y era como todo era todo un año no ha dado tiempo todavía no ha dado tiempo y no valía la pena a lo mejor introducirlo creo yo no lo sé <risa> y luego también eh, sí, lo que sí que era curioso que ahí ya no entra el tema de marcas o que a lo mejor puede influir es el tema de los dispositivos y lo que estaba ocurriendo es que las tablets es decir dispositivos creo que eran eh, pues de 4,5, 4,7 hasta 6 pulgadas se estaban comiendo el terreno a los smartphones y los dispositivos de, de, de pantalla media o, ¿Mm? o de pantalla más pequeña y bueno, era, era alucinante, había que recomendar un 10% eh, en la cuota de mercado el tema de, de estos dispositivos de pantalla más grande Es curioso, ¿no? Cuando también sí. Apple se está esforzando en intentar sacar el, el SE y modelos estos así un poquito más sí. girando hacia 4 pulgadas y parece que el mercado va, va en otra dirección Y claro, eso también tiene una repercusión en el precio de los dispositivos Claro Pero bueno, pues veremos, interesante Pues nada, eso también era un poco para En función de lo que estabas comentando de Apple Pues seguir un poquillo más De rato. datos Sí, unas vale. cosillas? Venga, pues te, si quieres te comento la noticia del de aniversario de Safari ¿Vale? Ah. El día 7 de enero, el sábado, cumplió 14, 14 años 14 de pero, pero, ¿vamos a ver animales o...? <ríe> sí, bueno, Safari ya sabéis que es el, el navegador web que, Por excelencia de, de Apple que viene tanto en Mac como, como en iPhone vale. eh, Cuando se lanzó, de hecho lo presentó Steve Jobs Y se lanzó solamente en Mac Hubo que esperar cuatro años más Para ya que se presentara la versión para iPhone bueno, de hecho cuando se presentó no existía iPhone todavía como tal vale. Así que, bueno, son datos curiosos de la, de la historia del de, de navegador Safari. Sí, y algunas cositas más interesantes, pues ha sido uno de los primeros, o fue uno de los primeros en adaptar el estándar HTML5, casi, casi en su complet completamente, pero como ya sabéis que el estándar HTML5 va, va modificándose, aún no está definido totalmente. Sí. Y eh, las estadísticas es que en los últimos años ha sido el cuarto navegador más usado. El resto, pues más o menos la competencia que todos conocemos, Chrome, Firefox e Internet Explorer. Sí. Bueno, que ahora se llama de otra manera, ¿no? Sí, pero y, bueno, yo, como yo uso Linux y tal, pues no sé ahora mismo pues, Si alguien quiere poner el comentario y así, pues bueno, decir... Creo que era Windows Explorer o no sé, algo así, ¿no? ¿El de, el de Windows? El, el Internet Explorer, ¿cómo se llama ahora? Bah, me acuerdo, pero bueno Bueno, sí, vale. que lo queréis escribir Y bueno, la verdad que funciona muy bien, yo trabajo mixto, parte del tiempo trabajo en Linux, parte del tiempo trabajo en Mac Y la verdad que el navegador, o sea, eh, Safari va bastante más liviano que Firefox en general, gestiona bastante mejor la memoria creo yo sí. y se nota mucho sobre todo en el procesamiento de Javascript todo lo que tira mucho de Javascript, que bueno, es un sistema de, de ejecución que tienen los navegadores bastante mejor que, que Firefox, Pero esto es mi experiencia personal mm. no es... Bueno, pues ahora que estabas así comentando o hablando cosas de tema de Mac, eh, navegadores y tal, uh -huh. eh, os voy a comentar así rápidamente un truquito para poder liberar pues aproximadamente 800 megas, un, un giga eh, de tu Mac de una forma rápida sin tener que usar ningún eh, programa externo, ¿no? Eh, no sé si conoces el dictado mejorado que tiene eh, el Mac uh -huh. pues, para poder dictar y bueno para poder escribir automáticamente eh, el mejorado, lo que hace es descarga esa cantidad de datos para que no tengas que conectarte a internet. Uh -huh. Entonces eh, si va I'm yes. Te lo digo, preferencia de sistema, luego a la opción de teclado y dentro del teclado eh, vas la, al apartado que pone eh, dictado ahí si desactivas uso mejorado del dictado, lo desactivas eh, es una, bueno, le das a guardar y luego te dejaré ahora mismo en postproducción hay un, un enlace que tienes que borrar un archivo de idioma en concreto tiene, habrá varios o diferentes, o el directorio tienes que borrarlo a lo mejor será ES o depende del idioma que tengas en tu Mac puesto, lo borras y ya habrás liberado eh, automáticamente pues eso 800 megas un giga eh, así tan fácilmente si vas un poco justo de memoria o realmente ese función funciona la usas pues ya sabes cómo puedes hacerlo y es súper rápido y cómodo mm -hmm. interesante la verdad. sí y luego creo que eh, que me queda más por decir <risa> <¿Os> ha <risa> Ostras, pues ya, ya, ya a, acabado. ¿Veis? así así de rápido ha sido la cosa sí bueno pues eh, nada más que deciros, simplemente, bueno, daros al like como siempre, suscribiros, que bueno, estamos, como hemos dicho, hemos eh, duplicado, casi hemos triplicado en el 2016 desde que empezamos eh, a principios de año hasta ahora. Y bueno, seguimos aquí como siempre todos los domingos. Eh, si quieres algún comentario, alguna sugerencia para el próximo vídeo del próximo domingo, pues lo escribís en, en los comentarios. Uh -huh. Y bueno, eh, por mi parte eso es todo. Sí, yo también, agradeceros eh, estar ahí, que hayáis visto el vídeo, que habéis aguantado hasta el final. Y nada, tenemos muchas ganas de tener un, dos, un 2017 muy, muy interesante, muy intenso y contar con vosotros. Así que nos vemos al próximo vídeo. Vale, hasta la próxima. Hasta luego.